es bastante sencillo, no muchas personas se suscriben al canal y si te gustaría que se hiciera más de este tipo de sorteos no te olvides en hacerlo, así que ya sabes, adelante y bienvenido a este Saludos Farmer de Acero Odisam bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hablar un poco de cómo hacer oro en WoW o bueno, en lo que ya le queda la expansión porque ya quedan menos de tres semanas para la salida de Dragonfly, como cada sábado toca hablar de el oro ganado en la semana, esta vez va a ser un video bastante corto porque ...que solo voy a hablar de un solo reino. Muchos me preguntan también qué reino es bueno para hacer oro. El reino no importa para hacer oro. O sea, no por cambiarte de reino vas a estar haciendo más. O sea, tienen que entender que, por ejemplo, en mi caso... ...yo tengo 500 ítems por reino juego en 10 reinos diferentes y es simplemente un azar que las cosas se vendan, si uno viene con la mentalidad de decir me voy a cambiar de reino para vender más rápido lo vas a hacer mal, te vas a desesperar y vas a devaluar las cosas haciendo que saques menos oro, no por ir a un reino sacas más, todo lo que importa es que tú vendas a un precio alto o tengas tantas cosas que siempre vas a hacer oro. En mi caso esta semana solo hice mil de oro. ¿sí? En otros reinos he hecho de entre 20 a 40k. Ya que también he vendido transfiguraciones. Pero no lo voy a estar contando. O sea si los contara sumaría alrededor de 650 aproximadamente. Porque como son montos mínimos. Tampoco es que valga la pena mostrarlos, en este caso solo mostraré este de aquí y veremos ¿no? exactamente qué se hizo para que en una semana obtengamos este monto. Para eso nos vamos a contabilidad, después a ingresos y en los últimos 7 días podemos ver lo que hemos vendido. Descontando el ragol, el oro sin la subasta, vamos a quitar solo esto y hemos hecho 549 mil de oro sin contarnos los 30k de ragol que se han hecho y esto es lo que hemos vendido vamos a ver desde el más caro al más barato desde hace unos 5 días bueno aquí podemos ver ¿no? que está contando 5 días hemos vendido un carroñero de las dunas esta es una montura que cae en boldun de vez en cuando la solemos farmear se vendió por 180 mil de oro eso fue hace 5 días hace 4 días vendimos unos guarda muñecas de bandas de pétrea de soldado Eres este un boe este es un boe de, de natria, lo vendí en 171k. Hasta ahora sigue habiendo personas que no se creen que los boes se sigan vendiendo, pero he vendido dos, unos brazales y también unas manos, a 171 y 142 respectivamente. Ahora, si se preguntan por qué ellos piensan que no se venden o por qué son tan caros, es porque suelen jugar en reinos latinos la mayoría si quieres quedarte en un reino latino está bien pero vas a sacar menos oro no te sorprendas por los montos que estamos mostrando porque esto es lo normal en cualquier reino de estados unidos mientras entiendas que en estados unidos se saca más oro Puedes tranquilamente no jugar pero al menos tener un personaje para hacer diferentes farmeos, literal un boy de estos equivale a estar aproximadamente unas 10 horas farmeando en cortria y me salieron en menos de una hora y Yo entiendo que muchas personas tengan ese estigma de pensar que al tener mala suerte no les cae algo, pero es simplemente ir, aunque te demores 3 horas en que te caiga un boe, o 4, 5, 6, 7, 8 horas, cosa que bueno ya es un poco exagerado pero es un mero ejemplo, o sea no importa que te demores hasta 10 horas por un boe, el equivalente a la hora de venderse es mucho más a como si hicieras ragol o como si fueras a Cortia por un solo ítem. Es por eso que al final conviene más. Yo la última vez que fui a farmear boes me cayeron dos en una hora. O sea, literal, lo que hubiera hecho En 30 horas de desuello, Lo voy a hacer cuando se vendan Que espero que se vendan la próxima semana Para así mostrarles quizá un poquito más de oro Porque aparte tenemos otra montura Esperemos claro que se vendan Pero bueno, ya sería de ver Aparte se han vendido transfiguraciones Como dije, entre más variedad tengas Más transfiguraciones vas a sacar En este caso vendimos esta labarda por 24.000 Este colmillo cincelado En 9.000 Estos dos trasmos se consiguen en Isla del Trueno Sí, esta es una zona que se farmea en Pandaria eh, Recordar que los farmeos de oro Están en la descripción Y en las listas de reproducción Repito, entre más variedad tengan Más oro sacan El bastón de oráculo durmiente Esta cosa fea se vendió por 5k Ahí en pago 5k por ello Monedas de muchas caras Estos son juguetes Vendidos a 1800 cada uno Vestiduras de convicción Este de joya este creo que era otro boe, pero creo que era un boe de mundo Se vendió solo 900 de oro, bueno, igual oro extra Protofibra de seda, componentes de creación de, de Shadulan creo Vendí este 181 satén de las profundidades, vendimos este 220 Seda lobrega, vendimos 600 Cuero desolado, vendí 1000 Vendimos solo 1000 porque no sé de dónde saqué estos cueros desolados eh, ah, es verdad, lo sacamos creo en un farameo de pieles que se hizo también Seda Lobrega, eh, que también se vendió Huevos páridos, tela velada, tela velada y lino de pulverización marina Estos linos se obtuvieron mientras farmeamos la montura que a fin de cuentas se vendió Sumado todo eso se hizo 549 mil Pero si contamos también lo del vendedor Pues se hizo 568 mil Sumado todo el ragol y demás Bueno, 568k de acuerdo esto es lo que se terminó haciendo en estos siete días un poco menos que la semana pasada un poquito menos que la semana pasada pero que igualmente bueno eh, una cantidad bastante interesante yo por lo general me hago una ficha al día o una cada tres días máximo en este caso fue así no voy a mentirles la verdad en ciertos reinos no he subastado por hasta tres días porque también a veces me da flojera y porque me confío como estos si se dan cuenta yo los vendí hace cuatro o cinco días o sea literal al empezar la semana o sea al empezar la semana si se dan cuenta yo logré vender estas cosas no o sea si se dan cuenta son, son las primeras cosas que vendí o sea, hace 6, 5 y 4 días fueron las primeras cosas que vendí, esto también me hizo que me confiara, me dio flojera la verdad subastar porque igual, o sea, el oro no lo necesito, o sea, yo enseño, ¿no? cuánto oro gano, pero no es que farme 20.000 horas hay gente que piensa que yo farmé muchas horas pero no, o sea, lo que yo hago en directo es lo que yo farmeo, a veces cuando me ven subastar los 500 ítems me preguntan y ¿dónde conseguiste esos ítems? farmando con ustedes en directo, o sea eh, cuando estamos una hora yo tengo 20, 30 ítems cuando vamos por trasmo, pero eso se suma porque yo yo hago directos todos los días. Sí, imagínate que farmeáramos trasmo por un día o una hora, perdón, al día, 7 días a la semana. Ahí ya son 200 ítems mínimo. Y eso porque en realidad por hora eh, puedo sacar hasta 50 transfiguraciones de las que se venden. Y siempre voy a vender algo, como pueden ver. Boes, vamos cada tres días tampoco para no aburrirles, ¿no? Porque como son directos haciendo contenido, la idea es no aburrirles. Y bueno, a veces caen boes. En este caso vendí dos y aún me quedan otros dos que tengo que vender. Que en sí son más caros porque son de cuero. Y me cayó otra montura que equivale a otros 200k. Y simplemente es esperar a que se vendan. Pero por ejemplo es otro monto. Y así ustedes se dan dando una idea, ¿no? De lo fácil que es hacer oro. Entre más variedad tengas, más oro sacas. Ahora, date cuenta que hemos hecho dos fichas farmeando dos, tres horas al día. Porque recuerden, es lo que farmeamos en directo. Todo esto es lo que farmeamos en directo. Y no hemos hecho de suelo en cortria. O sea, si quisiera sacar este mismo monto en cortria, tendríamos que estar, no sé, ponte exageré. Eh, siendo amables, dividimos 540 mil. Eh, no, 570, vamos a poner 570 porque también hay que contar el ragol. Eh, 570, 1, 2, 3, y lo dividimos, no sé, este, entre 20, 20 000. Tendría que haber estado 28 horas, o sea, 4 horas al día. Y si hubiera hecho 4 horas al día un poquito más este, desollándote así constantemente, hubiera sacado el mismo monto. Pero en mi caso no. O sea, literal, si ven los directos de esta semana, no fuimos a Cortria ni una sola vez. Y de hecho, pueden ver acá las ventas, no hemos vendido nada relevante de Cortria. Digo, en un farmeo de pieles de cueros desolados se sacan mínimo 4.000 a 6.000 por hora. O sea, solo vendí 1.000 porque no farmeé eso, básicamente. Y, y por eso, o sea, toda nuestra ganancia fueron de ropa, boes... Y hemos estado menos tiempo jugando, que es lo gracioso, ¿eh? O sea, eh, teniendo en cuenta las horas de farmeo que hemos estado haciendo... Hemos estado aproximadamente unas 14 horas en toda la semana, farmeando, yo, porque es lo que hago en directo. Digamos que podemos redondear hasta en 17, 18 horas, porque hay veces que hacía dos directos al día, eh, de vez en cuando, y bueno, eso se puede sumar, eh, pero al menos no hemos estado siempre haciendo lo mismo, o sea, la idea es que hemos estado variando bastante, ¿no? además, recordar, no digo 28 horas sacando 20k por hora, cuando lo normal es sacar 15k por hora en el desuello así que en realidad no serían 28 horas, de hecho serían más, pero bueno, vamos a ser amables y digamos 20k por hora, ¿no? Que dependiendo de la persona, así que bueno, eso fue lo que se hizo, en mi opinión, yo siento que saco más horas y no me esfuerzo porque literal, no estoy tantas horas es lo que hago en directo, pero al tener siempre válida, siempre voy a vender algo, aquí pueden ver lo que vendí si quieres sacar más oro, pásate a un reino estadounidense e intenta que sea uno donde menos gente venda cosas, si vas a ir a un reino donde hay más cosas, es como si estuvieras farmeando en Ragnaros, o sea, las cosas van a ser menos rentables, porque eh, van a valer este menos cuando se venda vas a sacar menos oro, asegúrate sacar más oro, esa es la idea, pero bueno señores, ese sería el video en esta ocasión espero que les haya gustado, ya sabes like, compartir, suscríbete eh, si se preguntan también, este yo no hago tanto oro porque también me da flojera, recuerden que yo enseño desde legión, pero si piensan que eso es mucho oro, ok en realidad yo considero que es poco son dos fichas nomás digo, tampoco es que farmé tantas horas no es lo que ven en directo, pero bueno ya es de ser paciente y quizá en un futuro farmeemos más, me estoy planteando en algún momento intentar sacar un millón de oro a la semana, pero bueno, tampoco es que tengan la necesidad, no simplemente para que vean que es posible, e igual lo podemos regalar, todo dependiendo del apoyo que estén dando los videos, cuídense nos vemos en otro video, ahora sí chau